Me matriculé en la Facultad de Periodismo, pero solo estuve dos años, porque enseguida empecé a trabajar. Según llegué al poco tiempo, a los meses, empecé a trabajar con Luis del Olmo vale. y ya era imposible, eh, porque me dediqué plenamente a eso. ¿no? Entonces, eh, a los dos años eh, dejé la carrera de periodismo y me enfoqué totalmente en, en aprovechar todo lo que me estaba ocurriendo en la radio. ¿no? Ostras, o sea, llegaste y recién llegada en, en, en, a la Facultad y demás empezaste a trabajar con Luis del Olmo. Sí, porque yo había tenido la oportunidad de conocerle al equipo, a él y a su equipo, a él muy poquito, ¿no? Pero a su equipo en Asturias con esa radio que te decía local. Vale. En eh, los premios Príncipe de Asturias solo podían emitir su programa desde la zona del corredor, bueno, los, el cóctel previo y demás. Luis uh -huh. del Olmo, pues entonces y, el pro, y la, la, la emisora está local y ahí, bueno, pues nosotros al ser la, la emisora del Ayuntamiento de Oviedo pues teníamos lo típico, ¿no? El fax, eh, la impresora y entonces ellos nos pedían, eh, les ayudábamos, les asistíamos y tal y ahí empecé a, a tener relación con ellos el primer año y, y empecé a conocer gente y ya dije, mira, yo es que me quiero ir a Madrid yo quiero estudiar no sé qué y bueno, pues tuve la suerte de que me escucharan y que me dijeran, bueno, pues lánzate, ¿no? Hazlo y eh, dije, vale, pues me lanzo y lo hago, con, con cero seguridad sobre lo que iba a ocurrir con respecto a ellos, pero llegué a Madrid los seis primeros meses, eso así, me enfoqué mucho en darles el pestiño para, que, para poder eh, estar a su lado, ¿no? Y entonces entré, como estaba estudiando periodismo, me permitieron hacer unas prácticas, y habilitó ¿Eh? una práctica como estudiante, no sé qué, y ahí ya pum, pum, pum, pum, pum, pues ya, todo, ya empecé. Todo, a todo, a hacer... rodado, todo rodado, pero menudo vértigo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, claro, visto con distancia, tienes que ser muy valiente, ¿no? Para decir, eh, pues me voy, pues me voy y, y ya veremos. Y luego tienes que ser muy insistente para, para que ellos noten, vean, esa, eh, la gente de Onda Cero y la gente del programa de Luis del Olmo, que, que, que eres una persona con, con mucha voluntad para, para estar ahí donde, donde les estás pidiendo, ¿no? Y, y te permiten, pues en prácticas y demás, y tienes que trabajar mucho para que luego... Todo eso se materialice en, en un contrato que tarda, tardó un año, más o menos, en que llegase un contrato muy pequeñito de auxiliar de redacción y tal, pero vale. yo, entonces, yo creo que al final la, el que insiste eh, consigue las cosas porque el que no insiste desiste y por tanto nunca, nunca, lo, va, nunca lo va a alcanzar.